Hola, en este video voy a explicar cómo crear el set 1 de exportación o el set A, según nosotros lo denominamos acá. Entonces, para eso vamos a la etapa 1 y colocamos nuestro set. Hacemos clic en el siguiente. Colocamos el root de la empresa. El root de receptor siempre es 55555555-5, ya porque es extranjero vamos a colocar extranjero china y la comuna que el sistema la pide lo colocamos cualquiera pero no va a ser utilizada Bien. ahí tenemos los documentos ya procesados cargamos los CAF de factura de 30 débito pero de exportación ahora tenemos 110 que es factura 111 que es note de débito y 111 que es nota de crédito cargamos la firma electrónica colocamos la contraseña y la resolución y generamos el archivo XML esto nos descargó el primer archivo XML que es del set A de exportación entonces lo copiamos comprimimos y colocamos el nombre correcto. Vamos a poner exportación A. Ya, ahora ese archivo debemos subirlo a impuesto y interno. Entonces vamos a proceder a subirlo. Y copiamos otra vez Ahora, como con todos los documentos, debemos chequear el estado del envío. Así que hacemos clic en enviar para chequear el estado y ahí podemos ver que el envío está procesado y tenemos todos los documentos informados aceptados. Con eso ahora pues, procedemos a hacer la declaración de avance del, documento, del set A de exportación. Y colocamos el track ID del set de exportación A o set de exportación 1, que sería este. Nos dice que está en revisión y mientras tanto vamos a generar eh, el PDF de este set. Entonces nos vamos a la utilidades A generar el PDF a partir del XML de que me le envío. Tomamos el XML el set de exportación y lo agregamos los sets de exportación no tienen copia editable, por lo tanto no habría que hacer nada más simplemente generar el documento eso nos va a haber descargado un archivo comprimido que llevamos a la carpeta PDF exportación A y ahí tenemos nuestro set de exportación con nuestros documentos de exportación. Tenemos nuestra factura de exportación electrónica número 1 con todos los datos requeridos. Entonces lo único que nos faltaría es chequear que eh, la declaración de avance fue correcta. Según más impuesto a interno vamos a la opción de declarar avance nuevamente colocamos la ruta de la empresa informar avance y aquí podemos ver que el set de exportación el primero, el A o el set de exportación 1 está revisado conforme bueno, esa es la explicación de cómo eh, generar el XML y el PDF para el primer set de exportación el primer set de exportación tiene factura de exportación, nota de crédito de exportación y nota de débito de exportación en el siguiente video vamos a ver cómo generar el XML y los PDF para el set de exportación 2 o Muchas gracias.